vimos el informe especial y ya estamos enlazados vía telefónica con la doctora Isabel Pinedo. Ella es endocrinóloga, así que nos estará ayudando a resolver todas las dudas que se nos puedan ir presentando. De igual forma, ya pueden ir llamando al 771-2961 para hacer sus consultas con la especialista o pueden dejar sus preguntas por Facebook de PBO Perú o el YouTube de PBO Digital. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Un saludo, un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar eh, con nosotros esta tarde. Hablando de un tema que en realidad la diabetes es una enfermedad ya muy común, muy conocida también, ¿no? Y que quizás muchas de las personas que sufren de esta enfermedad no han podido controlarla adecuadamente durante esta pandemia. Sí, en realidad cada día... Eh trabajamos ahí en, en salud, vemos que gran cantidad de los pacientes que ingresan por emergencia no es eh, todo por el COVID, ¿no? sino es descompensación de alguna enfermedad crónica de fondo y dentro de esas, eh, la diabetes junto con la hipertensión son las más frecuentes. Claro que sí, entonces estas personas, eh, para los que quizás no saben muy bien, ¿podrían primero explicar qué es la diabetes para partir de ahí? Claro, la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, pero se puede controlar, en la cual el cuerpo, el organismo, tiene una debilidad, debilidad, disminución de una, de una hormona. Esta hormona es la insulina. Y como la insulina sirve para que lo que nosotros comemos, los alimentos que comemos, puedan ser utilizados y transformados en energía, para que nos sirvan para hacer nuestras actividades, para desarrollar nuestro día a día... Entonces, como esto no se da adecuadamente, el paciente siente muchos, mucha debilidad, el paciente tiene déficit de la función adecuada de diferentes órganos, porque todos los órganos necesitan lo que nosotros comemos día a día. Pero Exacto. no es que simplemente comemos y ya directamente pasa a cualquier órgano que lo requiere, sino que esto es mediado por una hormona, que es la insulina. Y esta hormona empieza a disminuir debido a, hay muchas, muchas causas por las que puede dar la diabetes, pero empieza a disminuir y conforme va disminuyendo, cada vez hay menos, este proceso de utilizar los alimentos que comemos día a día no se da, por lo tanto es como si el paciente estuviera en ayuno. Claro, ¿no? Y se dan esos picos de que puede presentar este niveles muy bajos de, de glucosa. Claro, debidamente sobre todo al, al medicamento, pero si no se usa todo lo que yo como, se transforma en glucosa y queda en la sangre. Claro. Esa glucosa debería ir a las células para alimentarlas. Como no va a las células, se queda en grandes cantidades en el torrente sanguíneo uh -huh. y esto lo que va a hacer es produce daño. La glucosa en altas cantidades es tóxica como si una persona estuviera en una casa expuesta al humo permanentemente entonces de repente yo no siento mucha sintomatología pero el hecho de que mi glucosa esté en rangos por encima de lo normal va a lesionar absolutamente todos los órganos uh -huh. entonces los, el manejo no el tratamiento que se da a los pacientes diabéticos es muy variado no porque puede ser eh, que se pongan insulina o que estén simplemente con los fármacos sí Sí, de qué de es variado va a depender de qué tanto haya evolucionado la enfermedad. De eso va a depender. Ajá. Por ejemplo, Ajá. en estadios iniciales de la enfermedad se podría controlar inclusive solamente con baja de peso, ejercicio físico, un plan de alimentación saludable. En, en algún momento de la enfermedad, cuando recién inicia, se puede hacer eso. Pero conforme ya va avanzando la enfermedad, ya empezamos a usar pastillas, que le llamamos hipoglicemiantes orales, a veces es uno solo, a veces son terapias dobles, triples, y ya, conforme avanza mucho la enfermedad o en condiciones específicas de la, del, del paciente, a veces se requiere agregar insulina. Así es, y debemos recordar que los pacientes eh, diabéticos son mucho más vulnerables ante esta pandemia, ¿no?, ante, ante el virus del COVID-19. Claro que sí, en general... Eh, la glucosa en grandes cantidades, alta, como es tóxica, lesiona el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es un sistema que nos defiende frente a todo lo externo que nos podría atacar, por ejemplo, hongos, bacterias, virus. Así es. Es de larga, hace mucho tiempo que nosotros conocemos que los pacientes con diabetes tienen más tendencia a hacer infecciones y estas infecciones a tener desenlaces más severos cuando... Cuando coge al paciente, claro. infecciones urinarias, tuberculosis y ahora que la infección que está más diseminada es el COVID, obviamente también se ve eso. Por eso hasta el, hasta el cerrar las heridas de un paciente diabético demora mucho más tiempo. Claro, sobre todo cuando están infectadas, Así pero es. también como decíamos que la glucosa alta lesiona absolutamente todos los órganos y sistemas del, del cuerpo humano. También el sistema que sirve para la cicatrización de heridas, hay células que trabajan en Está esto, alterado. produciendo colágeno, produciendo un cierre adecuado de la herida, la cicatrización también no funcionan como deberían funcionar. Ahí tenemos células como los fibroblastos que también se alteran y por eso no, eh, no cierran las heridas como no de, como deberían cerrar, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, para las que recién se están enganchando, estamos hablando sobre la diabetes en pandemia, cuáles son las medidas o cuidados que se pueden tener. Si tienen alguna consulta, pueden llamar al 771-2961, 771-2961, que estamos enlazados con la doctora Isabel Pinedo, ella es endocrinóloga. doctora eh... Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál vendría a ser el manejo adecuado o las consideraciones que debería tener un paciente que padece diabetes? Okay, ex excelente pregunta. Eh, en, en tiempos de pandemia nosotros tenemos que en los pacientes hacer pacientes vulnerables. Está dentro de uno de los primeros de grupos de riesgo, tanto para contagiarse más rápido como para tener desenlaces eh, no satisfactorios, estoy hablando de necesidad de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica, inclusive de fallecimiento, en este caso son población que requieren tener aislamiento. Son población que tiene que tener todos los cuidados de salud necesarios y esto también los restringe un poco de, de acudir al sistema de salud. Aunque ahora, eh, desde el año pasado que se aperturó este beneficio de las teleconsultas, el paciente puede desde su casa tener la consulta de un especialista que sería lo adecuado, ¿no? que en la medida de que no sea necesario que sea que sea una atención de emergencia, que él siga recibiendo sus atenciones por por el especialista, pero a distancia. Uh -huh. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener? La alimentación. Fundamental. La alimentación es, es fundamental, el paciente con diabetes, un paciente llamado bien controlado, es un paciente que tiene un peso adecuado para la edad, para su sexo, para el la etapa de la vida en que está viviendo, no, no es lo mismo la, el peso para un adulto mayor que para un adolescente o para de repente una gestante. Claro. Entonces, que si tiene un plan de nutricional adecuado y lo está siguiendo, estamos hablando de un paciente bien controlado. Él debería ser evaluado cada seis meses o al menos una vez al año por un nutricionista. Porque el plan nutricional cambia conforme nosotros aumentamos en edad también. Sí, también. definitivamente. Y también considerando claro. el, el, el tratamiento, va a ver, se va a ver modificado. Claro, eh, eh, claro, si un paciente, el, el tratamiento de. Es insulino dependiente. La cantidad de calorías que nosotros damos, la distribución Exacto. de estas cambia si el paciente solamente utiliza antidiabéticos orales, es decir, pastillas para la diabetes, que si usa insulina. Exacto. probablemente Si usa insulina, vamos a hacer algo más rigurosos en la parte de la alimentación para que no existan estos bajones de azúcar que se llama hipoglicemia. Uh -huh. Sí, definitivamente la, la alimentación es algo fun fundamental. Es fundamental. No, no podemos permitir que en estos tiempos de pandemia estar subiendo de peso. Que yo, que tengo pacientes todos los días con problemas metabólicos, la cantidad de personas que han aumentado de peso en la pandemia es increíble. Es increíble. No solamente para pacientes con diabetes, sino en general. Y eso también tiene que ver con el sedentarismo. Necesitamos un paciente con diabetes y en general todos necesitamos estar activos. Por más que estemos en casa, eso no es excusa para no tomar media hora al menos de nuestro tiempo, cinco veces por semana, para hacer cualquier tipo de actividad física Claro que, sí. que nos movamos. Claro que sí, es Salar, fundamental. Saltar, hacer trotar. Yo le digo a los pacientes, cómprate una soga para saltar y salta unos 20 minutos antes de bañarte en las noches. ¿Qué se pero si el paciente tiene algún problema en rodillas o algo, hacer abdominales, bailar, de acuerdo a lo que a lo que tolere, ¿no? Uh -huh. lo que tolere. Claro, no, no sobre exigirse también, ¿no? Es, o sea, es, muy, no exigirse. es muy importante y lo que usted refiere, le doy totalmente la razón, que la mayoría de, de pacientes han aumentado esta pandemia. Eh, yo como nutricionista tengo varios pacientes de que se han llevado gran sorpresa después de pesarse... Después de después de meses o después de un mes, ¿no? Entonces, yo normalmente invito a todos a que se pesen para que se sorprendan cuánto están ahora. Y así, sí, quizás, como... de, de recapacitar un poco, ¿no? De los cuidados que, que no han tenido. Sí, como estamos ahora, la mayoría que, que están en casa, estamos con ropa suelta, con la pijama, o con, no nos ponemos la ropa que nos poníamos, nos acostumbrábamos a colocar. Uh -huh. Entonces, a veces no se nota que el aumento de peso. Así es, ¿no? no, se notan, no y, y también el mismo hecho de que han cambiado los hábitos porque quizás eh, antes comían en, en otro lado o preparaban su comida como que tenían un, un mejor orden, no y ahora como están en casa tienen más ansiedad, pican demasiado, no eso también está generando que se que tengan más desorden o el o el que también estén acompañados a la hora del almuerzo ya quizás con la esposa o con los niños y comen lo comen ya lo que los demás prefieren y se olvidan de su régimen alimenticio. Sí, es, es, es muy importante lo que lo que estás diciendo porque es importante el apoyo familiar, ¿no? Exacto. El paciente con diabetes eh, no tiene por qué ser marginado, ¿no? Decirle, bueno, nosotros comemos esto, tú comes aquello como si estuviera castigado. En realidad, el, el plan nutricional que está recibiendo él es un plan de alimentación saludable que les ayudaría a la mayoría de los que están ahí porque al, en la, ya sabemos que la obesidad es una enfermedad social, ¿no? Entonces, al ser el mismo grupo y comer todos de la misma olla, probablemente el plan nutricional que, o lo que comen día a día todos también haya estado mal balanceado. Entonces, adquirir alguno de los, de los regímenes que tiene el paciente con diabetes, como disminuir un poco la cantidad de carbohidratos, comer más frutas y verduras, grandes cantidades de líquido, espaciar los alimentos y comerlos a la hora que corresponde, quitar el azúcar, son recomendaciones saludables no solamente para el paciente con diabetes, sino para todos en realidad. Claro que sí. Doctora, ¿y usted recomienda de que el paciente eh, diariamente se mida eh, con el glucómetro? Al menos tres veces por semana. Tres veces por tarde? semana. Pero sí, hasta dos podría ser en un paciente muy, muy controlado. Pero lamentablemente la hiperglucemia no se siente. No, no, no da sintomatología hasta que es una glucosa alta, muy, muy alta. Se sabe por la Federación Interamericana de Diabetes, sabemos nosotros que el 50% de pacientes que tienen diabetes no saben que tienen diabetes. Es decir, están caminando por la calle tranquilos pensando que son saludables y en realidad ya tienen diabetes. Cuando la diabetes empieza a dar los síntomas clásicos que conocemos, que estoy orinando mucho, que no cierran mis heridas, que tengo mucha sed, que de repente estoy bajando de peso... Es una diabetes que ha empezado cuatro o cinco años atrás. Es una diabetes que ya está teniendo complicaciones en esta persona y por eso las complicaciones son las que nota. Pero cuando recién estaba iniciando, ¿qué síntomas hay? Pues ninguno. Cuando me preguntan, doctora, ¿qué síntomas da la diabetes? Ninguno. La diabetes es una enfermedad sintomática. La diabetes descompensada es la que da toda la sintomatología que conocemos. Pero normalmente cuando ya entramos en esa etapa de la enfermedad y diagnosticamos, hay algunas complicaciones que ya no se pueden resolver. Claro. Por eso, queda y cada cuánto, doctora, se debería hacer una persona, digamos, un examen para ver si sus valores están normales, ¿no? Porque hay unos que dicen, ah, sí, me hice eh, hace dos meses, entonces, eh, para ver solamente la glucosa y con eso ya entonces me quedo tranquilo porque salió dentro del rango. ¿Cada cuánto debería hacerse? Es una excelente pregunta y es tan buena tu pregunta que es todo un capítulo de... Sí. De la guía americana de diabetes, que la guía americana de diabetes que sale todos los años, tiene un capítulo para diagnóstico y estricto de diabetes. Es una excelente pregunta. ¿Quiénes se deberían evaluar, no primero por para descartar si tiene diabetes? ¿Quiénes se deberían evaluar? Bueno, la, la Asociación Americana de Diabetes menciona cuatro grupos grandes. Okay. Uno es cualquier persona que tenga sobrepeso, es decir, un IMC mayor de 25 en mm -hmm. adelante, cualquier persona que tenga sobrepeso, obesidad, exceso de peso, más alguna de las siguientes características. Y dentro de esas características es que tenga sobrepeso y alguna otra enfermedad metabólica, crónica, por ejemplo hipertensión. Que tenga sobrepeso o que además tenga síntomas de resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los síntomas de resistencia a la insulina? Que tenga el cuellito oscuro, las axilas oscuras, que le llamamos acantosin y nigricans. que tenga un perímetro de cintura incrementado, más de 80 centímetros para mujer, más de 90 centímetros para varón, mujeres que hayan tenido síntomas de ovario poliquístico, o, de repente, mujeres que hayan tenido un bebito que pesó más, más de 4 kilos. También, pacientes que tengan hígado graso, sobrepeso más hígado graso es criterio para que se tiene que evaluar. Ese paciente necesita un descarte para diabetes. O, la guía también menciona, pacientes que tengan sobrepeso más eh, que venga de alguna etnia específica. Y dentro de eso están todos los que somos latinos. Mm. Todos los latinos tenemos alto riesgo por la forma de, de, de alimentarnos, de tener... Eh, diabetes, por lo tanto la gastronomía tan, personas, tan, ¿no? tan rica sobrepeso, <risa> sí, yo lo más rico tener sobrepeso para nosotros los peruanos con tener sobrepeso ya es uno de los cuatro criterios, uh -huh. ¿qué otro criterio es? que tenga más de 45 años por ejemplo, yo soy una persona saludable yo no tengo sobrepeso, hago ejercicio físico no tengo nada de lo anterior, pero tengo de 45 años en adelante entonces yo me tendría que hacer el chequeo mínimamente anual mínimamente, ¿qué otro criterio? antecedentes quizás anual, entrarían ahí si el, abuelito, o los, si el abuelito o los papás te tuvieron diabetes persona, Cualquier persona, claro, está dentro del primer grupo Sobrepeso los antecedentes familiares también Y cualquier persona, aunque no tenga antecedentes familiares Aunque sea delgado y todo, si tiene de 45 años en adelante Tiene que chequearse al menos una vez al año ¿Una vez al año? ¿Nomás es necesario? Una vez al año, sí, en el caso de que saliera normal Ah, ok o sea, En el caso de que saliera normal Si sale a normal, lo que tenemos que hacer entonces es chequear Si el paciente tiene o no tiene diabetes y se le describe otro grupo de riesgo es aquel que en algún momento le han dicho que tiene prediabetes. Aunque le digan que ya ha sido curada, aunque le digan que ya ha sido evaluado, ese paciente se va a evaluar los primeros, el primer año cada tres meses Ajá. y luego anual y dependiendo cómo salga, a veces cada dos o tres años. Doctora, ¿y es cierto, de, de, de, de, ahora que usted menciona lo de la prediabetes, entonces sí existe la prediabetes? Porque algunos dicen que no, que no hay prediabetes, es de frente a diabetes o, o sí es considerado. Como enfermedad, el diagnóstico de enfermedad, según okay. la clasificación internacional de enfermedades, es diabetes mellitus. Diabetes frente a diabetes, diabetes. Diabetes es una situación patológica, es una situación que te predispone a la diabetes porque no tienes la glucosa normal. El paciente que tiene prediabetes no está normal, eso tiene que quedar claro. Okay. La glucosa normal es hasta 99 en ayuno. Sí. Porque ya las personas piensan cuando le dicen prediabetes es, ah, no soy diabético, solamente voy a evitar quizás no comer mucho dulce, ¿no? Y, y ahí se quedan confiados. Claro, no. el riesgo de que yo teniendo prediabetes haga diabetes es mucho, mucho más alto que cualquier persona que yo tuviera todo enfermedades con diabetes. Es por eso que se ha presentado esta categoría. Además que los pacientes que tienen prediabetes normalmente tienen otras complicaciones asociadas al consumo de altos carbohidratos, como por ejemplo higadurazo, como pues, síndrome de bario poliquístico. En, en general hay un montón de complicaciones, hipertensión, lipidemia, triglicéridos altos, colesterol alto, obesidad. Hay varias complicaciones más que se asocian y son parte del síndrome metabólico que, que mencionamos. Entonces, este paciente tiene un alto riesgo y ese riesgo lo va a acompañar toda la vida. Ajá. Aunque de acá a un tiempo haga ejercicio físico, baja de peso, puede tomar medicación inclusive, no siempre se indica medicación, pero si es que lo requiere se le dará. Y le diga al médico, mire, tú estás de alta, ya no tienes prediabetes, eso no quiere decir que el riesgo que tenía ha disminuido, siempre va a quedar con un riesgo. Y un paciente que es diabético y ya está controlado, de igual forma debe tomar su medicina o ya no es necesario. Claro que sí, porque la diabetes recordemos que es una enfermedad que no tiene cura, uh -huh. entonces solo se controla. Controlar. Claro. Si yo le quito el tratamiento, obviamente va a volver eh, la, la diabetes nuevamente. Lo que yo he visto mucho es que eh, junto con mis colegas, cuando nosotros tratamos pacientes, le dejamos la receta por ponte por ejemplo por tres meses, no porque en tres meses yo lo voy a reevaluar. Y le dicen, bueno, en tres meses te voy a ver en tu consulta, te doy la receta por tres meses y nos vemos de aquí en 90 días. Y el paciente asume que tres meses nada más va a durar su tratamiento y ya está curado. Entonces pasaron los tres meses, dejó las pastillas, se le acabó la receta y dice, bueno, yo no necesito más, yo me siento bien porque la diabetes no se no da ninguna sintomatología y él asume que, que ya está curado, que, que es como si hubiera tenido un esguince en el tobillo que hace un mes de reposo y se curó y puede hacer sus uh -huh. actividades. Él asume eso. Eso es lo que hay que quitarle este, a todos nuestros oyentes, ¿no? De que no es de que solamente son los tres meses y ya no va a tomar más, más fármacos, ya se curó, ya no es necesario acudir al médico y va a seguir su vida este, como antes, ¿no? Porque ahí es donde va a tener una recaída y también se va a agravar esta, esta enfermedad. Sí, sí, sí, sí. Eso queda ahí, hay que dejarlo muy en claro. Ojo, el hecho de que un paciente que tenga diabetes no requiera tratamiento farmacológico me refiero a tabletas o a insulina no quiere decir que no tiene diabetes uh -huh. hay pacientes que tienen diabetes y solamente bajando de peso se controla. se controla eso quiere decir que es un paciente con diabetes pero que es sensible a tratamiento higiénico dietético, dieta y ejercicio físico es sensible, genial, los primeros estadios de la enfermedad y lo ideal sería que todo paciente pudiera controlarse pero aquí tenemos una mala noticia para todos los pacientes que tienen diabetes que la diabetes es una enfermedad progresiva no es que yo no la puedo controlar y decir, ahora la, la controlo y nunca más va a avanzar para nada. Si yo tomo un paciente todos los días permanente, eso quiere decir que no va a avanzar nada. Avanza, pero muchísimo más lento. Avanza, claro. avanza tan, tan lento que el paciente puede fallecer de cualquier otra cosa menos de diabetes, pero la diabetes está ahí. Y hay pacientes es por eso, por que también... Que te dieron, Ajá. Hace de repente un año, ahora necesitas dos porque la diabetes es progresiva. Claro, y hay pacientes también que se miden todos los días, ¿no? El, la glucosa y como ven, por ejemplo, que están están en, en dieta o se están cuidando y si es que tienen un un poco elevado ya se preocupan demasiado y también Ajá. se empiezan a estresar, ¿no? Y se vuelven como que muy muy este por así decirlo, ya obsesionados con, con cuánto es su medición de la mañana? Tenemos que saber que en el, en el paciente con diabetes eh, lo manejamos de acuerdo a metas, no a metas de glucosa. Es decir, el valor de glucosa, no hay un valor de glucosa normal, porque el paciente con diabetes no es un paciente normal, que tiene una enfermedad. La glucosa a la que queremos llegar no es la glucosa como si no tuviera diabetes, es a un rango en el cual la presentación de complicaciones sea mínima. Y ese rango va a variar de acuerdo a la edad del paciente, dependiendo claro. de las complicaciones, otras enfermedades. Lo estándar en un paciente relativamente joven, menos de 50 años, que no tenga ninguna otra enfermedad, diríamos pues que es que no pase más de 130 en ayunas. Pero si este paciente quizás es mucho más joven, en el caso por ejemplo de los, los diabéticos tipo 1, que si empiezan bien jóvenes la enfermedad, a veces bajamos mucho más el umbral, decimos que sea menos de 110. Si es un paciente adulto mayor que tiene 85, 82 años, eh, ampliamos más el umbral y decimos con que esté menos de 150 en ayunas, está bien. Entonces, el valor al que queremos llegar, la meta, lo define el médico con el paciente. Con el paciente lo de definimos y decimos, bueno, mientras esté entre 70 a 150, para ti que tienes 85 años, está bien. Uh -huh. O para ti que está en diálisis de repente, estamos bien. Uh -huh a otros pacientes le diríamos, bueno, para ti es entre 70 y 110 porque tú tienes 20, 25 años, eres joven, no tienes ninguna otra enfermedad y queremos prolongar lo máximo la, la aparición de evitar la, la aparición de complicaciones. Entonces, el médico el especialista junto con el paciente definen, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las complicaciones y un montón de cosas más se decide cuál va a ser la meta y la meta no es un punto fijo, es un rango que normalmente va entre 70 hasta un valor que de manera Sandro, podríamos decir que 130 en ayunas. Si yo amanecí hoy día con 100, esto es genial. Si yo amanecí mañana con 110, también estoy bien. Sigo estando bien, porque estoy dentro de la meta, no he, no he pasado los 130. Uh -huh. Si amanecí con 115 un día, o con de repente 116 al día siguiente, uh -huh. también tenemos que tener en cuenta que, que el mucómetro uh -huh. tiene un rango de error. Estoy hablando de la glucometría capilar, del dedito, ¿no? Uh -huh. claro. Tiene un rango de error. Yo lo que veo bastante en la práctica, te contaré, es que el paciente viene con una glucosa que se midió hace cuatro meses y, y cree que, que con esa, o sea, está, está, está normal. ¿no? Y si me medí hace tres, cuatro, cinco, medio año, me dicen en el diciembre me medí y estaba en 110. Y él asume que esa glucosa es la misma todo el tiempo. La glucosa que nos medimos del dedito por glucometría capilar o glucómetro tiene una duración de seis a ocho horas, solamente me dice lo que has comido del día anterior Exacto. a este día. Y después, al día siguiente va a variar, caro porque todos los días no comes lo mismo. Uh -huh. Entonces, por eso todos ¿Por los días varía. Pero mientras esté dentro del rango, estamos contentos. Claro, claro que sí. Entonces es muy importante también que consideren los pacientes, doctora. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, explicándonos de una enfermedad, en verdad muy común y que los índices también lamentablemente están aumentando cada día uh -huh. y quizás no han tenido los cuidados necesarios, ¿no? Durante esta eh, pandemia. Díganos, por favor, dónde pueden ubicarla para todos nuestros oyentes. Yo creo que la mayor cantidad de pacientes que yo atiendo son con sobrepeso, obesidad y diabetes, pero en realidad atiendo cualquier tipo de, de enfermedad endocrinológica. Yo en este momento solo hago teleconsultas, desde Perfecto. la de carita, sentado ahí, sin necesidad de exponerte. y Yo los puedo ver mediante consultas y para eso tengo una página de Facebook donde se agendan las consultas eh, con mi nombre, doctora uh -huh. Isabel Pinedo Torres. Y también, no sé si puedo dar mi número. Sí, claro que sí, doctora. El número es 966-098-084. Listo. Entonces ya saben todos nuestros oyentes dónde ubicarla. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, para los que necesitan quizás a alguien que te deje más hermosa para alguna ocasión, Milagros Guevara es maquilladora profesional. Puedes contactarte con ella al teléfono 960 784 o por su página de Instagram como mili-makeup-studio. Nos vamos a un comercial y volvemos con el bloque de psicología.